Buenos días y bienvenidos a nuestro tercer programa de María Silladora, Somos Activos y Felices. Hoy voy a contar con Ana Alonso, arquitecta y experta en accesibilidad, y José Manuel Fernández, que ya sabéis que va a ser una de nuestras caras habituales durante los programas. Ana, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que eres miembro de nuestra asociación Activos y Felices? Pues yo creo que ya irá para cuatro años. Porque uh -huh. con los dos que hemos perdido de la pandemia, <risa> parece que es menos, pero más. <risa> ¿Y cuáles han sido tus logros desde que ingresaste en nuestra asociación? Pues yo creo que poco a poco he ido acaparando más y más y más. Porque empecé siendo, pues yendo de vez en uh -huh. cuando a la asociación y ahora ya pertenezco a la Junta Directiva. Uh -huh. Y en el programa anterior José Manuel nos hizo una pequeña pildorita sobre un programa que teníais preparado sobre domótica y accesibilidad, sí. tú como arquitecta describe un poquito más ese programa. Es un programa muy interesante que vamos a comenzar en breve, uh -huh. dentro de unos días vamos a hacer eh, las cuatro primeras viviendas como programa piloto del piloto uh -huh. y es un proyecto que tiene tres fases en la primera. Vamos a visitar a, a la persona que vive sola, esto, no sé si lo había dicho, que es la domatización de viviendas en el medio rural, uh -huh. para, nuestra idea es que las personas eh, que quieren vivir en su casa lo hagan en unas condiciones óptimas y no les tengan que mandar, porque normalmente son o los hijos o personas externas que les mandan a residencias uh -huh. o similares. Uh -huh. Entonces eh, primero vamos Belén, va a ir José Manuel también uh -huh. y voy a ir yo a visitar a la persona y ver en qué condiciones vive. Yo como eh, voy viendo la casa, a ver cómo está y a quitar uh -huh. todos los obstáculos y todas las cosas sin no obras, aunque después puedo hacer el informe y decirles, aconsejarles lo que puedan hacer. Y mientras tanto Belén hace, se toma el cafetín con él <risa> o con ella. José Manuel también, vamos, <risa> y hacen un informe de las rutinas que tiene la persona porque así sabemos dónde es necesario colocar los sensores. Claro. Por ejemplo, se lo contaba antes a José Manuel, eh, ponemos un sensor de presencia en, en la cama para ver si la persona se ha levantado o le pasa como a un usuario de Parkinson el, el, hace poco, que estuvo 12 horas dirigido en la cama que no se podía mover, entonces con este estudio de rutinas podríamos saber si uh -huh. si la persona se levanta a la hora que normalmente lo hace uh -huh. claro porque es lo que yo pude hablar con José Manuel en el programa anterior llega un momento que el egoísmo social hace que desplacemos a nuestros mayores que los jóvenes sí. hagamos por así decirlo nuestra vida dejemos a las personas mayores aparcadas y no nos damos cuenta de que nosotros hoy somos lo que somos gracias a ellos. José Manuel, muchísimas gracias por tu opinión del otro día. ¿Y tú, y tú cómo pretendes que las juventudes adopten este, este nuevo método de vida para sus mayores? Hombre, evidentemente es muy difícil eh, dar lo teórico, ¿no? Porque todas las cosas eh, teóricas no dejan de ser eso y la persona con la que estás hablando o las personas con las que estás hablando pueden pensar de bueno, esto, esto sí vale pero como decía hasta que no lo sufres hasta que no te toca entonces es un planteamiento de mmm, no tanto el por qué se ha llegado a esa circunstancia que puede ser por infinidad de factores por infinidad de, de problemas de circunstancias sino el cómo se siente la persona cuando eh, le toca vivir esa soledad y esa soledad que, que, que no es deseada es decir, que, que hay mucha gente que sí, que lo que dices, yo no quiero saber nada y entonces yo me largo, me encierro y punto pero otra cosa es cuando, y a eso prácticamente la propia naturaleza humana lo rechaza cuando algo te, te impone entonces, el empatizar con esa persona, el decirle, vamos a ver, si yo te entiendo, porque no es que tú me lo cuentes, es que lo que me cuentas, yo lo estoy viviendo. Esto". Uh -huh. Ah, sí, entonces ya surge en el, ¿y qué haces cuando? ¿y cómo te sientes cuando? Es decir, el, el procurar esa cercanía. Entonces, cuando procuras esa cercanía pues prácticamente el 80% del camino que tienes salvado, porque claro. es, más fácil, es más fácil. Sobre todo en, en ámbitos rurales que tenemos todavía, pues eh, conservamos, no en ámbitos rurales, en ámbitos rurales en la ciudad, esas costumbres de no, no, yo no quiero que venga nadie, no, yo no quiero saber nada, no. Es decir, eh, a veces somos nosotros los culpables de, de eso, ¿eh? No es que se nos arrincone o se nos cierre, sino que somos nosotros los que voluntariamente vamos dando pasos hacia atrás. Y tú, Ana, como arquitecta, ¿qué, ¿qué pildorita de educación lanzarías a nuestros televidentes de las barreras arquitectónicas que puede tener una persona mayor en su casa y que para nosotros pueden ser invisibles porque no las sufrimos? Pues mira, la... La accesibilidad es, es un derecho bueno, y cada uno tiene que estar cómodo en su casa y no tener 50.000 obstáculos, dice, no, no, este jadeocito es que me lo trajo mi hijo de la luna de miel cuando fue a Turquía, pues no tienes que eso pesar si está en el sitio adecuado y si realmente merece la pena tenerlo ahí donde se tropieza todos los días. <ríe> me señala a la, veces las alfombras esos son un peligro real que o sea alfombras fuera de casa y si es necesario porque es un vamos por, por el motivo que sea o, o las pegas o le pones una malla de estas de, de plástico debajo uh -huh. que se queda ya no ya no te desvalas con eso aunque te puedes tropezar, porque las esquinas son muy traicioneras, ¿eh? Sí. sí. Y, bueno, en una casa hay 50.000 cosas, desde la ubicación de la cama, para que no te deslumbe, por ejemplo, si tienes la, la ventana enfrente hasta tener cerca eh, un teléfono inalámbrico, o poder darle a la luz y no tener que levantarse. Joder. Está muy bien las luces los de presencia, las que se van iluminando... Sí, más por, para, para momentos puntuales, por ejemplo, cuando te levantas por la noche al baño, que a los mayores les pasa mucho, uh -huh. y eso, pues hay más detallitos que se pueden ir haciendo. Es que en esa primera visita es cuando le adquieren la confianza del mayor y vemos dónde colocar los sensores. En la segunda fase van con la instalación de estos sensores que incluso pueden hablar remotamente con la persona, a ver si está bien o tiene algún problema. Y en la tercera fase lo que se hace es recoger los datos que suministran los sensores y la persona que hace el seguimiento, puede si ve que hay una emergencia, puede acudir o bien a la familia o bien al profesional adecuado, y también eh, tenemos unos eh, voluntarios senior, que es lo que decía José Manuel en el programa anterior, que son los que pueden pasarse a echar un vistazo uh -huh. o pueden hacerles la compra, acercarles la gaza de pan que, o, uh -huh. o ir a la farmacia. En mi humilde opinión, porque es, yo considero que es humilde, yo creo que lo que necesitamos es más personas de participación activa, porque muchas veces es muy es mucho más sano mentalmente que te den un buen tema de conversación sí, sí. o tomar un café o salir a dar un paseo de 15 minutos que no sí, sí. cualquier sensor de cámara o cualquier sensor de movimiento porque la soledad va a seguir siendo la misma. Sí. Yo creo que Cada lo que necesitan sí. nuestros mayores es sentirse mucho más valorados que vigilados. En ese sentido. Se me había olvidado decir una cosa antes, que estos sensores no son intrusivos, es simplemente para tener control si en caso de emergencia y, y yo creo que lo que dices tú pues, está bien, pero yo haría eh, un equilibrio entre las dos cosas. Sí, sí entre sí. tener los sensores que te dan una seguridad a ti y a tu familia, sobre sí. todo. Tus hijos, si están fuera, pues saben que tú estás en buenas condiciones y si te pasa algo nos vamos a enterar. Uh -huh. Y luego que haya también una red de personas que estén un poco, o sea, ser como los vecinos del pueblo de toda la vida. Que a mí me encanta cuando voy al pueblo que dices buenos días a todo el mundo. Y eso eh, en la ciudad es impensable. Digo, que piensan que... pensar que estás loco o cualquier cosa. Y yo la verdad es que sobre este tema no tengo ninguna pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta, José Manuel? Hombre, las preguntas eh, las irán haciendo, lógicamente, ¿Sí? los, los usuarios... ...a medida que se les vaya... ...entrevistando, por, por decirlo de alguna manera... ...o hablando mm -hmm. con ellos, ¿no? Eh, es eh, un proyecto que, que, como decía Ana... Eh, ...se trata de dar esa tranquilidad... ...de que no es un control, sino un apoyo. Y yo creo que mm, mirándolo desde el punto de vista del usuario... Aunque físicamente estés solo, pero sabes que, que, bueno, que ahí hay algo que en caso de siempre eh, uh -huh. va a haber alguien detrás eh, dando respuesta. Entonces yo creo que las, las preguntas las harán las personas. A, sí. a medida que, por que, eso es un piloto. Eh, exactamente, por eso es un, un, Vamos un a ir piloto a ver, a ver los resultados. Habrá que, a lo mejor, pues, eh, pulir o depurar ciertas, ciertas cosas. Y otras, pues que la gente te puede decir, y no se podría... Y tú dices, ah, pues mira, eh, es verdad, porque pues no, no lo había pensado. O sea, uh -huh. yo creo que eso, como bien ha dicho Ana, eh, al ser un piloto es una prueba. Entonces, está sujeta a... Bueno, pues mira, eh, vamos a meter esto que la gente lo pide más o coinciden en pedirlo y esto otro pues que parece que de momento se puede aplazar o que no es tan importante o que no es necesario. Yo creo que, que sería así. Es absolutamente necesario, creo que todos podemos estar de acuerdo. A lo largo así de los días iremos lanzando más pildoritas informativas a medida que el proyecto piloto, porque es como dice Ana, no deja de ser un proyecto piloto, tiene que merecer muchas aprobaciones, que yo creo que no va a tener seguro, iremos diciendo algo más sobre, sobre este tema y nos despedimos una vez más y nos vemos en el siguiente programa de Mario Seadora, somos activos y felices. Muchas gracias. Gracias a vosotros.